El abrazo a las causas justas a través de la solidaridad tuvo una expresión en la ceremonia de bienvenida a la delegación de italianos que a través del ICAP mantiene vínculos con la provincia desde 1997, en esta ocasión inmerso en las actividades por el primero de mayo. Procedente de la región de liturgia, Italia, mantienen una tradición de tender la mano amiga. Con acciones dirigidas a desmentir las calumnias y acerca de Cuba, levantan los odiadores al servicio del imperialismo, el apoyo incondicional en la arena internacional, la denuncia a la inclusión de nuestra isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo, la realización de trabajos voluntarios y la donación de diversas maneras de bienes y servicios que son del agradecimiento de los Amor con amor se paga. Por acuerdo de la Asamblea del Poder Popular de Bayamo, declararon huésped ilustre a dos de los miembros de la delegación, Roberto Casela y Franco Zuneno. Los homenajeados agradecieron que en la tierra de la nacionalidad cubana se le reconociera y manifestaron es un compromiso. Para continuar en la lucha contra el bloqueo, la delegación realiza trabajos voluntarios, visitas a lugares históricos, encuentro con jóvenes e intercambio con el intelectual Luis Carlos Suárez en defensa de la identidad cultural. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.